PIRIR estará mañana abriendo las puertas de su nueva oficina en Moca. Precisamente el doctor López Solís afirma que nuevos espacios servirán para facilitar accesos, beneficios, corresponden a los afiliados afectados por accidentes laborales. Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Yo le decía al hacer la pausa, de manera muy importante, la Asociación de la Comunidad Inmigrante Dominico Haitiana en República Dominicana decide salir a la calle a salir a la calle para poder recaudar fondos para construir lo que es un local donde se lleven a cabo talleres de formación, actividades comunitarias, esa manera de poder darle un apoyo a aquellos que necesitan la atención. En esta noche nosotros recibimos la visita de María Alessandra Matos y Karinín báez quienes son representantes de esta importante asociación, para conversar y presentarle a todos ustedes una interesante propuesta. Jóvenes, bienvenida a Teledebate. Gracias. Buenas noches. Buenas. Jóvenes, la Asociación de la Comunidad Inmigrante Dominico-Haitiana en República Dominicana, ¿cuál es el motivo de su visita en el día de hoy por aquí? Bueno, el motivo de nuestra visita es que o sea, tenemos el honor de presentar al país por primera vez la adicción de los bonos solidarios para la construcción, adquirir un, un, un terreno para la construcción de un local y oficinas corporativas para seguir brindando nuestros servicios. Excelente. Esos bonos, esa organización en sí, ¿a qué se dedica esta organización? Esta organización está dedicada a ayudar a personas indocumentadas, asesorarlas y ayuda a brindar ayudas sociocomunitarias en sectores de casos recursos y personas eh, necesitadas con, con el tema de la salud. Muy bien. Estos bonos... ¿Están a la venta ya? ¿Cómo pueden las personas adquirirlo y cuál es el costo de estos bonos? Porque sé que para poder llevar a cabo esta interesante actividad usted necesita mucho apoyo de toda la sociedad. Exactamente. Los bonos están por tres categorías. Que la primera categoría es la categoría bronce, con el costo de 100 pesos. El segundo es el, el plata, con el costo de 250 pesos. Y el tercero es el oro. Que es con un costo de mil pesos para Excelente. cualquier ayuda e interesado en ayudar. Están viendo ahí en pantalla lo que es ya lo que es esta asociación de la comunidad migrante dominico haitiana. Están presentando ahí los bonos para la cooperación. También ustedes ven los números en pantalla ahí, cómo pueden ponerse en contacto para adquirir estos eh. bonos. Eh, me gustaría que su compañera Karinín pudiera sí. también motivar a la audiencia para que se animen también a adquirir estos bonos profundos, como dice ahí para prolocal, como es llamado esta actividad. Claro. Esta asociación, desde que fue creada el 6 de julio del 2003, hemos luchado con brindar a esas personas necesitadas y inmigrantes dominico-haitianos para que tengan su legalización. También hacemos aportes a personas necesitadas con medicinas, recetas médicas... Ayudamos a conseguir becas eh, educativas, también ayudamos a personas de escasos recursos sí. con ajuares del hogar, eh, comida, eh, raciones de comidas alimenticias, por eso queremos exhortarle que por favor nos ayuden a seguir cumpliendo con esta linda labor y que hagan su aporte, claro. Excelente. ¿Dónde va a estar ubicado este local y dónde pretenden ustedes desarrollarlo? Eh, el local, eh, nuestro presidente está en búsqueda sí. de un lugar que sea un lugar eh, acogedor y que esté un lugar adecuadamente ya que queremos impartir cursos y tener eh, todo bien organizado. Todavía no tenemos el lugar en sí, Muy pero bien. estamos trabajando en eso. Excelente, excelente. Yo creo que en el caso de María Alessandra, si pudiera reiterar el costo de los bonos, también que lo puedan ver en pantalla, para motivar, como ya le decía a la audiencia, que decida adquirir esos bonos. Y los teléfonos que están ahí en pantalla, si María pudiera reiterarlo a toda la audiencia para que se ponga en contacto con ustedes para adquirir estos bonos. Sí, claro. Como ya he mencionado antes, eh, ahí está el número de la oficina, que es el número principal para contactarnos, el número de WhatsApp, que es el siguiente. Eh, reiteramos eh, mencionarles que el primer, el primer bono cuesta eh, mil pesos, que es el bronce, 100 pesos, perdón sí. El segundo es el plata, que cuesta 250 pesos Y por último, y menos no menos importante, es el oro, que cuesta mil pesos Excelente, eh, excelente Les exhortamos que ayuden por una buena causa Excelente Jóvenes, yo creo que está enviado el mensaje a toda la población que se anime a apoyar esta importante causa pro-local para poder apoyar a esa comunidad dominico haitiana aquí en el país, como ya ustedes decían, brindar asistencia en todo el sentido de la palabra y de manera muy importante la capacitación, porque la educación es la llave que puede abrir las puertas para los pueblos. Claro que sí. Uh -huh. Jóvenes, muchísimas gracias a ustedes. Si quieren enviar un mensaje final o reiterarle a la audiencia de este espacio. Ok, de mi parte, nada, pues gracias por acogernos aquí y nada... Esperamos su granito de arena para seguir cumpliendo con nuestra labor y que ustedes también sean parte de esta linda asociación. Eso es así. Muchas gracias, jóvenes. En el caso María Alexandra Matos y Karenín Báez han estado con nosotros en representación de la Asociación de la Comunidad Inmigrante Dominico Haitiana aquí en el país. Muchísimas gracias, gracias. jóvenes. Y este es el sí, llamado a todos. El estará mañana abriendo las puertas de su nueva oficina en Moca. Precisamente el doctor López Solís afirma que nuevos espacios servirán para facilitar accesos, beneficios corresponden a los afiliados afectados por accidentes laborales.